¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars Antes de empezar con la apertura de máquinas chicos, os voy a enseñar una pequeña, una pequeña publicación que ha hecho Crash of Cars en Facebook Y bueno, vamos a ver Yo lo estoy viendo en mi pantalla, a vosotros os lo pondré para que lo veáis en el vídeo Pero bueno, dice Cosas nuevas que vienen pronto Una mirada muy pequeña ¿Alguna suposición anticipada? Y esa gota de agua de moji. Que bueno, ponen una foto, no nos dice gran cosa. Tiene pinta de que va a ser o un nuevo mapa. Estamos en verano con un nuevo mapa, con alguna parte de agua. O simplemente el parque acuático, no sabemos si lo mejorarán, si lo harán más grande. Algún coche oculto que hay allí. Bueno, yo si tengo que poner la mano en el fuego diría que es un nuevo mapa deciros chicos también que tengo página de facebook que me podéis seguir si queréis os agregaría como amigos y cuando subiría en el caso de subir un nuevo vídeo pues os llegaría la notificación de ese vídeo venga vamos al lío chicos como veis 33 máquinas que vamos a abrir 3300 de oro y bueno sale esta morada de primeras lo mismo de siempre que nos haga un coche nuevo para fusionar Subir gemas Y lo que va siendo Chetar la cuenta Porque si habéis visto bien Ya estamos al nivel 65 Muy orgullosos de haber llegado Como hemos llegado con mucho esfuerzo Muchos vídeos mucho, Muchas aperturas de máquinas Bueno Que no hemos, no hemos hecho hack Como hacen muchos Hemos llegado con nuestro esfuerzo Bueno sale este coche astronauta de esos, de esos últimos coches ocultos y bueno vamos a intentar también a ver si podemos subir un poquito de nivel pasemos mínimo un nivel ahí sí tenemos suerte porque tenemos ya muchos coches maximizados ahora mismo no recuerdo muy bien cuál era el último nivel si lo sabéis dejármelo en los comentarios el último nivel de Clash of Cars. bueno disponemos de 610 gemas que supongo que no tardaré en gastármelas porque quiero hacer, ya lo sabéis, una apertura de máquinas legendarias. Eso tiene que ser bestial, chicos, bestial. También creo que fusionamos el mini tanque, si no habéis, si no habéis visto el vídeo, ir a verlo, chicos. Así que a ver si nos salen esos coches que nos gastamos en el mini tanque, creo que no tenemos ahora mismo ningún tanque así que estaría muy bien que nos saliese el tanque la avioneta o cualquier coche que no tengamos bueno sale este coche apoyo eh, comentaros chicos también que vi que os gustó mucho el vídeo que subí de crash of cars en la vida real vi muchos otros coches que también existen en la vida real así que Seguramente traigo un nuevo vídeo, no lo voy a traer ya de ya, pero seguramente pronto Porque sí, porque todavía puedo sacar muchos más coches La verdad que Crash of Cards se fijó en muchos de la realidad Hubo uno del vídeo que me dijisteis que estaba mal, que no era ese Bueno, lo estuve mirando, parece ser que estáis en lo cierto Perdonármelo si es así bueno, si no lo habéis visto, ir a ver el vídeo y decirme qué os parece. Bueno, vale, sale el 4x4, lo tengo maximizado. Me gustaría que saliesen bolas que, que no tengamos, de coches que no tengamos para ir subiendo lo que va siendo de nivel, que nos mejoren esos power-ups. Ahí está, el polar. También deciros el último vídeo que subí. Ahí está, el set-up que también os gustó bastante, me lo habíais pedido en los, en los comentarios de los vídeos que os gustaría conocerme un poquito más, bueno ya sabéis un poquito más de mí cómo es mi habitación, las cosas que tengo, porque siempre me veis aquí en este fondo, pero la verdad que os lo he enseñado todo, como es mi cuarto no es muy grande, es pequeñito, pero bueno, os lo he enseñado, ahí está, otra épica eh chicos, Venga, a ver si tenemos suerte. Si no recuerdo mal, queremos un Barre Minas. Ahora, ahora echaremos un vistazo. Vamos a ver. Porque no me acuerdo. Madre mía, chicos. Eh, pasamos de tener muy pocos coches fusionados a tener, la verdad, que muchos. La mayoría de ellos. A ver. Vale, sí, por aquí, mira. Un tanque porque nos lo gastamos en el mini tanque y un ariete. Y en un minas Un ariete, un minas, un tanque. Todo cuenta, eh, chicos. Todo me vale. Ahí está. Bueno, de momento ninguna legendaria a la vista. Madre mía, lo voy a tener que decir más veces. Lo voy a tener que decir más veces. Madre mía. Madre mía. Legendaria, ¿eh, chicos? Vamos a ver cuál puede ser. Cruzamos los dedos. ¡Ojo el tanque! Sí, señor, chicos. Lo queríamos, lo hemos pedido y nos lo han dado. Madre mía, qué suerte hemos tenido. Bueno, buena apertura, nos dan 80 más de, de experiencias, chicos. 22 máquinas. Una legendaria y no descarto otra. Ahora después... Cuando pase un poquito de máquina te lo diré otra vez. A ver si corremos la misma suerte que antes. Ahí está ese quitanieves que tanto nos costó conseguir. Madre mía de Dios. Ahí está. No quiero coches maximizados. Quiero coches que no tenga. Ahí está. Ahí, ahí, ahí, ahí. Vale. Nos sale este coche ojo que tenemos que nos queda para subir de nivel 45 experiencias seguramente subamos lo que no sé si es que subiremos al próximo nivel a menos que nos salgan unas legendarias unos coches épicos que no tengamos vale aquí nos sale el escalofrío que lo tenemos maximizado ya sabéis que las raras nos dan dos gemitas y bueno proa tu nivel 66 está otra morada Moradas, luego a luego son las bolas que menos me gustan de Crash of Cast porque son las que menos hay, las que más salen y las que tenemos ya todas maximizadas. Yo creo que tenemos menos comunes maximizadas, hombre, no, no, no, no, no, no, no, no. He Así, máquinas. Mira chicos, ¿eh? a ver si tenemos un poco más de suerte. Bola común. Venga va, el cuad, El cuad, No nos sale este insecto Que lo puse en el vídeo de coches Que existen en la vida real Bueno nosotros Pum pum pum, vamos subiendo de nivel Ya lo sabéis Estoy últimamente muy contento Pues estamos llegando a una cifra De nivel impresionante chicos Y todos vosotros Que me seguís, me veis los vídeos Está 15 de experiencia que queda que todavía no sé qué se nos mejorará. Pero bueno, seguro que está cheto. Alguna pinturita, alguna cosita. Algo nos darán. Me da igual lo que sea. Vamos a ver, vamos a ver. Partes de experiencia. Vale, otro coche más. Y subimos este nivel. Todavía recuerdo, chicos, cuando era un nivel muy bajo. Madre mía, qué depresión. Qué depresión me da cuando recuerdo, cuando estamos al 15, al 20. Lo que cuesta llegar a este nivel en el que estamos actualmente. Eh, bueno. Yo creo que lo hace para pa reírse de mí nada más. El juego para reírse de mí. Para ese quad Que tanto queríamos y tuvimos. Bueno, nos da ahora una subida de nivel. Nivel 66 el aceite vale más más 20% de tamaño del aceite lo que quiere decir que ahora cuando lo sueltas el radio del aceite es más grande pues lo que va a hacer bueno que se oh, como es la palabra que se resbalen con más facilidad pues hay más espacio donde ocupa el aceite y bueno no me ha gustado mucho este Power Up Pero no le vamos a hacer un feo, eh, chicos Venga, seguimos Seguimos, 14 máquinas Quiero otra legendaria, venga, va Una legendaria No, no voy a tener la misma suerte de Antes, eh, chicos Vamos bueno, o a este bolido clásico Que lo mejoramos, sí, señor Venga, va 13 máquinas, número Maldito, el 13, eh, chicos Una legendaria, Uf. No quedarás a breva, eh, David. No quedarás a breva. Vale, otra común. A ver... ¿Qué nos dan? ¿Qué nos dan? Vale. Estos coches que son muy, muy feos, ¿eh, chicos? Muy feos. Vale, una gemita. Seguimos. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, otra común. Va, va, va, va, va. Bueno, se ha salido el tanque. Me gustaría salirse o el ariete o el barriminas. Pero no vamos a tener, yo creo, esa suerte. Ahí está la caravana de Walter White Ya sabéis que se han fijado en la caravana de la serie de Breaking Bad La mítica serie, la serie que si no habéis visto, ir a verla porque está muy muy bien De las mejores He visto bien, sí, sí, sí, he visto bien otra legendaria Otra legendaria Venga va, a ver cuál es, eh, chicos A ver cuál es Una que no tengamos Vaya M Vaya M de grande Ya lo tengo aquí Lo tengo atragantado El coche velocidad Ojalá lo pudiera quitar del juego Es la legendaria que más Me sale sin duda Sin duda Nos da 10 gemas que no le hacemos Ningún feo pero Que prefería otro El que sea cualquiera Bueno no Por sí. Da igual, la ambulancia, el barco Entonces también me la pelan un poco Bueno, vale, sale la onda retro Y ya va pocas máquinas Dudo mucho que salga otra legendaria Hemos tenido suerte, nos han salido dos Pido ese ariete de ese Ahí está, el bus escolar El típico bus de Estados Unidos Ese amarillo que lleva a los niños al colegio Y los recoge otra bola común Vamos a ver Vean chicos, sé que se acerca al final No os falléis todavía Todavía se puede venir la épica Bueno, nos mejoramos de momento La moto De nieve Que creo que hemos maximizado A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Mirad el móvil, chicos ¿Habéis visto mi fondo de pantalla roto? qué chulo, eh Mira, vamos a ver. Me alabro con vosotros, eh, chicos. Carrito. El carrito de golf de Fornite. De Fornite. Ahí está. 20 de experiencia. Vamos a ver, eh. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Están saliendo comunes. Ah, a Mansalva. Bueno, trae el coche astronauta al 8 faltaría una vez más y se mejoraría al máximo de su nivel que es el 9 en las comunes, ya lo sabéis chicos, ya lo sabéis otra morada, otra morada venga va un cacahuete, un cacahuete está el cacahuete, el coche cacahuete que ya me dirás, tú, ¿quién quiere un coche cacahuete? Yo no, desde luego. Otra morada, Uf. Un poco rara, eh nos han salido un par de legendarias, pero la verdad que las dos épicas del principio ya no han vuelto a aparecer más épicas. más 20 de experiencia, bueno, nos vamos a quedar en todo caso muy cerca del próximo nivel, que supongo el próximo vídeo subiremos, bueno, a no ser que se venga ahora mismo Alguna legendaria que no tengamos nah. No se viene, eh, chicos No se viene ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera? Mira, va ahí esa girosfera chula De Jurassic Park Para World Ahí está, más experiencia Y ahora sí que sí, si sale una legendaria En alguna de estas dos máquinas Subida de nivel, eh chicos 67 Wow ¿Tres legendarias? No me lo creo, ¿eh? Ya va, ¿eh? Cruzo los dedos, por favor, ¿eh? Por favor, otro nivel más: 67. Una legendaria que no tengamos maximizada. Si me sale, si me sale el coche de velocidad, rompo la cámara. Bien, bien, bien, ese tanque ahí, ese tanque chulo. Venga, vamos a ver lo que nos mejora con el nivel 67. La catapulta. Vale, vale, vale, nos dan una bomba más. ¿Una bomba más? Pues no suelta solo una bomba. Vale, no, no lo entiendo muy bien, voy a verlo. Ah, pues sí, parece ser que podemos soltar más bombas. Mira, qué tonto son. Madre mía, bueno, hemos subido dos niveles en el vídeo, eh, chicos. Todavía no me lo creo. Tres legendarias. Tres legendarias. Me cago en la mar. Vale, última máquina y ¿qué voy a pedir más? No voy a pedir otra legendaria porque. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya está ya. Está ya guay. Ahí está, otra común. Bueno. Carruaje real que se mejora un poquito Más 10 de experiencia Y bueno chicos hasta aquí el vídeo Me ha gustado bastante Un poco raro Mucha común por ahí Muchos coches que ya tenemos Pero tres legendarias ¿eh, chicos A legendaria cada 10 máquinas Hemos ido de promedio Así que guay Venga, Me despido chicos Ya lo mismo de siempre Que le deis un gran like al vídeo Que os suscribáis eh, si no lo estáis suscribiros que lo digo siempre, lo digo ahora eh, el 80% de las personas que me veis no estáis suscritas y bueno nos vemos en el próximo vídeo eh. adiós